amigo, colega, compañero, con el cual estamos actualmente más activos, este, cooperando y proyectando cosas juntos desde la academia y a ver si se hace algo más ¿no? este, en el futuro. Él nos va a presentar el tema de la consulta previa y la lucha por el derecho a tener derechos de los pueblos indígenas. El doctor Alejandro Karim Pedraza Sarramos actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales. Bajo la asesoría del doctor Fernando Vizcaíno Guerra, sobre el tema Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en México, la lucha por el derecho a tener derechos. Eh, el maestro, el doctor Alejandro, es licenciado y maestro en Filosofía, Especialidad de Filosofía Política por la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y Cenade es el Centro de Investigación de la Comisión, ¿verdad?, de Derechos Humanos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinar en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, el doctor Alejandro es profesor de la asignatura Marco Jurídico y Diversidad Cultural en la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, sus líneas de investigación en filosofía política contemporánea, derechos humanos y pueblos indígenas, fundamentos filosóficos y sociales de los derechos humanos. Tiene diversas publicaciones eh, en materia de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, derecho a la autonomía, etc. Entonces, bueno, hasta ahí este, un poquito de, de la formación y del trabajo del doctor. Y bueno, pues te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, haber aceptado la invitación. Y siéntete por favor como en tu casa. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Este es un espacio al que, que no he podido venir físicamente, pero he seguido en Facebook y que veo que ha generado mucha discusión, mucha atención. Agradecerte a ti por invitarme, a Carlos también por este esfuerzo, que ojalá y hago honor a su nombre, sea permanente, porque es necesario. Y para no quitar mucho más tiempo, porque veo o sé que hay un compañero que también viene después, eh, solo una excusa o una explicación. ¿no? Como bien decía Claudia, yo estudié originariamente filosofía, eh, y eso lo digo para aclarar por qué hablo de un tema jurídico siendo filósofo, porque lo que me interesa más que ver una guía de aplicación de la consulta es problematizar la importancia de la consulta dentro, que, dentro de esto que yo he llamado el derecho a tener derechos. El objetivo, entonces, es reflexionar sobre la importancia de la reconstrucción, la transformación y la recreación de la misma idea de derechos humanos como un instrumento de justicia, una herramienta de justicia, para potenciar las luchas de los pueblos indígenas. Dentro de las lecturas que les envié, no sé si alguien las pudo checar, son muy disímiles entre sí. Una es un caso muy específico sobre el caso de la consulta en Colombia, que tiene muchos elementos muy particulares que en algún momento tocarían, pero quisiera clavarme mucho en ellos, pero quería que se viera como la importancia de aplicar la consulta a casos específicos. Y el otro, que es un texto de Sheila de que en realidad está sintetizando una propuesta de Anare, es la que realmente me interesa y la que tomaría de partida, el derecho a tener derechos. Esto lo explico de manera muy general para pasar después a las diapositivas. Me tomé la libertad de hacer unas diapositivas porque como filósofo tiendo a dispersarme, entonces no quiero dispersarme y no, quiero... he no quiero… No quiero que… No se, no se cumpla el objetivo, ¿no? La idea del derecho a tener derechos. Esta afirmación que hace Hannah Arendt puede dividirse, como bien nos explica el texto de Benjamín en dos vertientes, que una es el derecho entendido como aquella condición jurídica, pero también el derecho a tener ese derecho como la concepción moral, que es la que justifica que un sujeto que exige una libertad, un derecho, una potestad una prerrogativa, efectivamente pueda obligar a aquel al que le está exigiendo el contenido de ese derecho al cumplimiento de la demanda. Eh, esto es muy importante porque, más allá del debate tradicional que hay entre el naturalismo y el positivismo, nos da cuenta de que la lucha por los derechos humanos y la lucha por los derechos en general es un campo en disputa. ¿Qué significa que sea un campo en disputa? Que son los movimientos sociales que se dan cuenta de las condiciones que requieren para tener una vida, para tener una vida digna, para luchar contra la injusticia, contra la violencia, contra la discriminación, el colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Exigen cosas o exigen derechos, pero primero tienen que convencer a la sociedad y al poder de que tienen derecho a esos derechos. Esto, esta idea que voy a dejar aquí para no quitar más tiempo me parece central porque la idea de los derechos humanos tenemos que partir no de una historiografía que se ha hecho ahora para decir que los derechos humanos son la tercera generación, eh, los derechos de los pueblos son la tercera generación de los derechos humanos y que nos puede llegar a confundir y hacernos pensar que entonces hubo un proceso de evolución natural, de reconocimiento de, estos, de estas exigencias, sino para reconocer las cosas como son, haciendo un intento de repensar. Sociológicamente la misma evolución de los derechos humanos. ¿no? A mí me encanta una sentencia, me encanta por triste, en realidad no, no me encanta, no quiero que se me malentienda, pero una sentencia que hace Yaporzat en el prefacio de Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, el que dice, el 10 de diciembre de 1948, nos despertamos con una gran noticia. Descubrimos que había en la Tierra 2.000 millones de personas, 2.000 millones de seres humanos, 500 millones de personas y 1.500 millones de indígenas. Unos disponían de la palabra y los otros solo balbuceaban. Es una cosa que yo siempre repito, pero me parece muy importante, ¿no? Porque como diría después Bartolomé Clavero, los derechos de los pueblos en, de, en realidad son la historia oculta y la historia negada de los derechos humanos. Quien a veces se enfrenta al análisis de los derechos humanos, se enfrenta a una serie de deslegitimaciones sociales que son muy importantes. Por ejemplo, en México decimos, ¿para qué son importantes los derechos humanos? O se violan cotidianamente. Los derechos humanos no son relevantes porque son un instrumento de la burguesía. En realidad, si lo situamos sociohistóricamente, tienen razón las dos vertientes. Pero si vemos el uso que los sujetos que quieren combatir la violencia, que luchan contra el colonialismo, la injusticia, han hecho de este instrumento, vemos que hay un proceso de reconfiguración y de transformación de la misma idea de derechos humanos. El, para no hacer largo el cuento, que esto podríamos dedicarle en otro momento más tiempo, el, esta construcción empieza originariamente con el derecho libre de libre determinación de los pueblos que da lugar a una serie de documentos, como el Comité 107 de 1957, de manera oficial, o sea, de manera el, evolutiva dentro de los documentos de la ONU. Sin embargo, a mí me parece que los documentos más importantes no son los de la ONU, y ahí sí pues, hay que quitarle el protagonismo incluso a los organismos internacionales, ¿no? sino la declaración de Batú de 1957, la declaración de dependencia de Argel, la Carta de Derechos de los Pueblos del 74 de Argel, que es el primer documento, que es una carta, usando lo que era redactado originariamente por el embajador mexicano, en el que se enfatiza que los pueblos tienen, además del derecho a la libre determinación, el derecho a la revolución. Y esto es súper importante porque el objetivo del derecho, y a veces se nos olvida, del derecho estatal y estatutario, es la protección del contenido del derecho. Aquí entonces se genera una confusión entre norma y derecho. ¿Por qué? Porque se supone que uno se al otro, ¿no? Pero hay que tener claro que son dos cosas distintas. El derecho es aquello que le pertenece subjetivamente al sujeto, ya sea individual o colectivo, y la norma es la estructura jurídica con la cual se va a proteger y garantizar ese derecho. Entonces empezamos con problemas, porque la mayoría de los documentos de derechos de los pueblos indígenas se han quedado en declaraciones, se han quedado en cartas, se han quedado en documentos de generales de la ONU o de otros organismos, pero es importante que esto que no hacía sentido a la comunidad internacional, por eso dejarlo en carta, sino hacer los tratados, los convenios, que como ustedes saben, solo los tratados, los convenios, los protocolos facultativos, las convenciones, son jurídicamente vinculantes, todo lo demás es recomendaciones de buena voluntad, así cosas bonitas, estaría chido hacerlas, pero si no las hacemos no pasa nada. no Es importante que el, estos el contenido de estos derechos dentro de estos documentos no jurídicamente vinculantes ha sido un, un instrumento apropiado y potenciado por los pueblos, gracias, y a raíz de un documento central que es el convenio 169 del OIT. Y ahora sí, vamos con lo de la consulta previa libre e informada, derecho humano colectivo de los pueblos indígenas. Hasta aquí queda claro como el contexto general. Si estoy hablando muy rápido, díganme, ahorita me ah, una señal. Porque también como no quiero robar mucho, mucho tiempo, eh, tiendo a no detenerme y hablar como si me fuera correteando. Porque pues, generalmente así es, ¿no? <risa> pero no, ¿no? no, no Claudia, ¿no? Claudia siempre es muy amable conmigo, pero digo, en otros espacios. Eh, des, dentro de este contexto, entonces, hay que pensar que el derecho a la consulta previa, y libre informada surge eh, a finales de los ochentas dentro de la Organización Internacional del Trabajo que, si bien no es un órgano centralizado de la ONU, es un organismo internacional que genera documentos vinculantes y obligatorios para todos los países que forman parte del organismo y que signan los documentos. El, la consulta previa libre informada, según la CDI, esa agencia de turismo ecosustentable, diga, ese organismo de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México. Me está grabando, yo no voy a hacer esas bromas. Pero la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México eh, eh, comienza a atender el problema de la consulta de manera reciente, a partir de 2012 a 2013, con una serie de informes que tienen como objetivo solear a especialistas y a comunidades para construir los marcos legales que van a aplicar, no tanto de manera nacional, sino de manera específica dentro de los estados. Casi todos los estados tienen alguna regulación en torno a de la consulta, aunque pocos estados son los que tienen regulación específica sobre consulta. Me explico con esto. O sea, son regulaciones en materia de construcción minera, de programas de desarrollo, pero no tal cual como derecho de acceso a la consulta, salvo creo que San Luis y Yucatán. Pero los demás son como en términos generales. Aún así, la CDI dice, bueno, el marco jurídico, tal vez no, no local, pero sí nacional, que entonces obliga a las regulaciones locales a ser atendido, es el artículo 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como habría que eh, hacer evidente. Pues el artículo 2 es el que refiere a los derechos de los pueblos. Esto es del 2000, curiosamente 2000 2013, lo copié como una captura, una imagen, pero habría que agregar, como decimos ya en la siguiente diapositiva, el artículo primero, ¿no? pero ahorita vamos paso por paso. Los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, en los que nos vamos a detener también un poquito el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los artículos 16 y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo. Este, según la CDI, es el marco jurídico nacional obligatorio o que es fundamento para la consulta. Ahora vamos a profundizar un poquito cómo en realidad hay otras cosas que la misma CDI está dejando un poquito de fuera. Tal vez porque son, no son eh, más recientes a los informes en algunos casos, y en otros porque son declaraciones generales, declaraciones universales, y no documentos vinculantes. Respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, el fundamento es el artículo 2. Sin embargo, aquí hay que detenerse, ¿no? Ya creo que ustedes tendrán a estas alturas muy claro que hay una serie de contradicciones muy fuertes dentro del artículo 2 que a pesar de tener muchos avances y muchas cosas muy encomiables en relación al reconocimiento de derechos de los pueblos, tiene una serie de errores garrafales, como reconocer que hay pluralidad en el reconocimiento de los pueblos, pero México es un indivisible, que los pueblos indígenas son sujetos de interés nacional, o sea, no pueden ser autónomos por definición, a pesar de que diga dentro que si sí hay autonomía. Entonces, son contradicciones que en realidad nos sirve para ver por qué es tan importante este derecho a la consulta. Pero en el apartado B, en el numeral 9, dice una cosa muy interesante, y como ustedes saben, yo no soy abogado, pero los abogados me lo enseñaron, lo que no dice el derecho no existe, ¿no? Y el derecho delimita, tipifica las formas de reconocimiento a las cuales se obliga. Entonces, en el artículo 2 dice, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los de los municipios y cuando proceda de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Esta es reforma del 2016, o sea, es lo único que le agregaron en función de la reforma del 2001, que es la reforma de la famosa reforma de derechos humanos de derechos de los pueblos del 2001, esa que dijo Fox que iba a resolver en 15 minutos y se lo hizo porque fue un decreto, no una negociación. O sea, no fue resultado de la negociación de los acuerdos de San Andrés, sino una decisión unilateral desde el Estado, también hay que decirlo. Eh, dice, la reforma eh, le agrega solo lo de la Ciudad de México, ¿no? Pero lo importante, no sé si ustedes lo ven, es, solo se va a consultar en la demarcación del Plan Nacional de Desarrollo y en su caso... O sea, no siempre los vinculantes, los obligatorios. Solo, en su caso, ¿quién sabe qué significará eso? Incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Y esto va a comenzar a determinar los problemas que tiene la consulta. Que vamos a dejarla ahorita aquí, pero lo retomaremos un poquito más adelante. Dentro de este marco que nos presenta el artículo 2, también está el artículo 1 en el que se dice que México debe de garantizar todos los derechos humanos reconocidos en esa constitución y los tratados internacionales de los cuales se aparte o sea, México firmó el convenio 169 de la OIT uno de los pocos países que lo ha firmado y ratificado por cierto y eso hace que sea gracias a lo que se especifica también en el artículo 133 sea ley obligatoria y jurídicamente vinculante para México según la CDI ahí está aquí la va siguiendo, este es el marco nacional general, ¿no? eh, La comisión también dice que debe de haber a la hora de aplicar la consulta una serie de principios como es el respeto a la diversidad, la equidad, la permanencia, transparencia, cumplimiento a la palabra, representatividad y unos procesos del sistema general como la integración de información y definición de acuerdos básicos, diseño y programación de la consulta, aplicación de la consulta, reintegración de los resultados seguimiento y evaluación de los resultados y aquí ahora sí vamos a detenernos un poquito cuando pensamos en el derecho a la consulta si nos vamos al convenio 169 de la OIT en el artículo sexto se dice que los gobiernos deben de consultar a los pueblos indígenas en todos los eh, procesos legislativos o administrativos que sean susceptibles de afectarles directamente y esto ya genera un gran problema hay cosas que son evidentes, que influyen de manera directa en la vida de las comunidades indígenas. Por ejemplo, que es hacia donde se ha enfocado la mayoría de las discusiones, el derecho al territorio. Que también esto explica por qué se ha puesto tanto énfasis, tanto en la consulta, en relación al derecho al territorio y en la delimitación de los planes de desarrollo. Pero... El Convenio 169, a diferencia de la Constitución en México y de la mayoría de los Países, eh, enfatiza que es medidas legislativas o administrativas. Entonces, está atendiendo a diferentes órganos legislativos susceptibles de afectarles. Y aquí no lo vamos a resolver, es una problemática mucho más grande, pero sí me gustaría meter una serie de preguntas. ¿no? ¿Leyes nacionales que afecten a toda la población en México no sé, estoy pensando una cosa absurda: impuestos. No porque sean sí mismos absurdos los impuestos, sino porque no es evidente la relación con el interés legítimo de los pueblos indígenas. ¿Sería susceptible de ser llevada a la negociación y a la consulta de los pueblos indígenas? ¿Sí? ¿No? ¿El reglamento de tránsito en la Ciudad de México? patentes, es remota, ¿no? Vamos a eso de lo biológico, las patentes, es específicos sobre organismos genéticamente modificados, aunque acá en México dicen que mejorados para darle preferencia a la implementación de biotecnología, que también es importante la terminología, ¿no? En esos términos, en la Ley General de Educación, desaparición forzada, ¿sí? Desapareció a mí se me hace que dicen que sí, solo porque están en un seminario de medicina. No, hay, hay muchos abogados, este, vamos a ver casos sobre consulta con el maestro. también Los abogados, Rosy. O sea, bueno, yo, si dicen que sí es porque tienen un... Una... Sí, es que es que es es un no argumento. ¿Y por qué? y Esta es una pregunta más o menos tramposa. ¿Por qué se los pregunto? Porque parece que sí, en función de que eh, tal vez lo que estamos teniendo en mente es dos cosas, ¿no? la composición pluricultural del Estado mexicano en el que si sí es una ley que va a afectar a toda la nacionalidad y los pueblos indígenas son algo que constituye un colectivo, un grupo social que constituye eh, la colectividad nacional entonces pues por derivación no somos acá ni matemáticos pero por derivación simple, se... bueno, para alguien sí, ¿no? Pero por derivación simple, entonces hay un interés, ¿no? un interés legítimo. Sin embargo, aquí hay... entonces hay que empezar a ver de fondo qué es lo que significa el derecho a la consulta, porque el derecho a la consulta de los pueblos indígenas no es un derecho a la consulta como mecanismo democrático general. Y sí, o sea, sí y no. En qué sí, en qué es un mecanismo de participación. Sugiere, implica, exige que se tome en cuenta a todos los grupos sociales que conforman un interés preferente sobre un caso en específico que se está debatiendo. Pero hay otra especificidad: se enfatiza que sea sobre los pueblos indígenas porque se reconoce o se intenta reconocer que hay una condición de desigualdad que tiene que darles una preferencia. Tal vez no una preferencia de veto, que como ustedes recordarán en el texto de Garavito que les mandaba era esa la pregunta, ¿no? O sea, se les consulta ¿para qué? ¿Para que puedan vetar? ¿Su interés particular puede imponerse frente al interés general? ¿El interés particular de un grupo subordinado y excluido históricamente determina la negociación y el derecho de veto sobre un interés nacional general? Yo estoy confiando que esto lo van a ver un poquito más adelante con los casos específicos. Eso que tienen problemas al compañero. Pero son las cosas que hay que tener en mente, porque la enunciación misma que se hace en el convenio 169 de la OIT, también, a pesar de que es un gran avance, es un, una enunciación trascendente para los términos de la época, tanto porque se articula como un mecanismo jurídicamente vinculante, como por el contenido, queda de manera muy abierta y muy ambigua. O sea, dice todos aquellos actos administrativos y legislativos que puedan afectar. Lo que nos lleva a la terminología que se vaya delimitando más adelante. ¿no? Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Y soy un poco lento, torpe para hacer esto de verdad. Las los powerpoints, pero vamos a regresarlos y aquí qué dice la parte de arriba consultar y en su caso incorporar ¿no? y acá qué dice estoy jugando con las imágenes buscar el consentimiento y llegar a acuerdo no es lo mismo consultar que llegar a acuerdos ¿no? yo les puedo decir que es una práctica de realidad autoritaria que siempre les aplico a mis compañeros que conocen conmigo es yo les propongo la forma de evaluación ¿están de acuerdo? sí, no, bueno, ni modo porque sabes, ¿no? Eso es una consulta o no? pero que les consulte es muy diferente que intente llegar a un acuerdo con ustedes y que incluso significa diferentes temporalidades entonces aquí empezamos con las 16 y no sé si me va a estoy como llevándolos a un lado. la misma terminología para que vayamos viendo cómo va evolucionando y cómo se va transformando este mismo presupuesto. O sea, las comunidades indígenas, como sujetos de interés, pues se las consulta como un niño, ¿no? O sea, y es la terminología jurídica de sujeto de interés. Un niño le dicen, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? Quiero ir a Disneylandia. Ah, pues chido, porque vamos a ir a, <risa> a Xochimilco, ¿no? ¿Les consultaron? Sí, ¿no? Está en función de los recursos, los intereses, las necesidades, los poderes, las potencialidades, los tiempos. Cosas que no se le explican a niño. Incluso dentro de esa forma de consulta, y aunque ustedes no lo crean si es una de las formas de consulta que se ejercen dentro del contexto nacional, se está enfatizando este elemento básico de la comunicación que es el de la transmisión de información transmitir una información y una propuesta al otro pasa como consultar sin embargo consultarle como decíamos lejos está de convertirse en un consenso o en un acuerdo ¿qué necesitaríamos para que se vuelva esa consulta en un acuerdo o un consenso? el es que iguales ¿Diálogo entre iguales? ¿Igualdad de circunstancias? Eso digamos en el ejercicio, ¿no? Pero previa al ejercicio se les, se les ocurre algo. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿sabes? Sí. En el ejercicio me refiero ya en la consulta en práctica. ¿Pero a quién le consultan algo? Abrir los contenidos. ¿Qué contenidos son de consultar? Abrir los contenidos, o sea, el espectro de las cosas susceptibles de ser consultadas, ¿no? Yo les preguntaba hace rato, ¿todo es susceptible de ser consultado o solo el que afecte de manera directa? Porque hay un intento de hacer prevalecer la idea de interés legítimo para la consulta sobre las condiciones que afecten de manera directa la permanencia de la vida de la comunidad. Entonces, no sé, yo aquí, mi Claudia, me pediréis si estoy eh, abusando de la, mi desconocimiento de la terminología jurídica, porque lo estoy haciendo todo aquello que no signifique la permanencia y el respeto a las condiciones de vida que le permitan permanecer a la comunidad indígena no es susceptible de consumo. Entonces, lo que no lo mate, no se lo consume. ¿No? Prohibir la lengua en la escuela, la lengua indígena, ¿matará a la comunidad? Bueno, no matará a la Sí, creo que hay una, hay una, en la jurisprudencia creo que hay una este, aclaración en cuanto a la neces, la obligación ¿no? claro, de, de obtener el consentimiento y hay otras circunstancias, son las, que, las primeras son las que tú estarías diciendo, y otras circunstancias que les afectan de alguna manera pero que no sean tan radicales, ¿no? este, que pueden llegar a un acuerdo, pero en otros casos graves o muy y que el supuesto es la concepción que se tiene sobre qué constituye un pueblo indígena si la permanencia física del pueblo en un territorio si la permanencia en la vida de los sujetos de eh, eh, que constituyen los pueblos indígenas o la totalidad de los elementos culturales que le dan sentido e identidad a ese pueblo que si ampliamos el espectro del reconocimiento de la categoría del pueblo indígena como bien nos presentaba hace rato Araceli al reconocimiento de todos los elementos constitutivos de la identidad entonces la lengua es un factor muy importante porque pues, ustedes lo sabrán mejor que yo la lengua no solo es el elemento de comunicación sino es el elemento de representación del mundo y es un elemento fundamental no, de la, no solo de la construcción de la identidad sino de cómo el sujeto se sitúa y sitúa su vida y la importancia de su vida dentro de un contexto más amplio y esto empieza a tener una serie de problemas muy importantes para ir avanzando con algunos ejemplos. si lo llevamos a la práctica. Eh, conoce, supongo que conocen el caso de la conducta independencia de la Tribuiaki, ¿no? O sea, aquí dice ya en el artículo 7 que el derecho a la consulta está vinculado al derecho al desarrollo. No dice derecho a cita al de desarrollo, eso se lo puse yo. Después, en la declaración del 2007, la declaración universal de derechos de los pueblos del 2007 la Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, ya se aclara que esto sí va en función del derecho al desarrollo, pero los pueblos indígenas tienen una concepción preferente de consulta para delimitar el destino de sus comunidades y participar en la delimitación de los programas de desarrollo, que tienen que ver particularmente con la explotación de recursos naturales. ¿no? Entonces, si vamos viendo todas estas especificidades, nos damos cuenta de que el desarrollo también es multiversal. O sea, no estamos concibiendo solo el desarrollo dentro de la lógica instrumental, sino que tiene que ser reflexionado a partir de las concepciones sociohistóricas y culturales de las comunidades a las cuales va a afectar. Y es ahí donde está uno de los grandes problemas. El derecho a la consulta, si bien queda entonces de manera muy amplia, dentro del Convenio 169 empieza ya a sugerirnos una serie de problemáticas. ¿Qué se concibe como pueblo indígena? ¿Cuáles son las condiciones donde se le va a permitir, se le va a permitir participar y consultar? La, la consulta no solo es la solicitud de la opinión, sino el acuerdo para la delimitación de un programa de acción. Tal cual no lo dice sí, pero lo podemos inferir, ¿no? Según decíamos hace rato con el ejemplo banal que yo les ponía: no es lo mismo que yo les pregunte qué opinan a que discutamos si estamos de acuerdo o no sobre ciertas cosas ¿o no? ¿no será lo mismo? Yo la educación así lineal que tomamos los que no fueron o no fuimos a las escuelas activas pues si sí, es así, no es una consulta que son preguntas retóricas ¿no? ¿y usted qué opina de la desigualdad? ¿está mal? ah, sí, pues no importa porque no tiene derecho a hablar ¿no? entonces son... Una reducción simplista y al absurdo, sí, perdón por las malas chistes, las malas bromas, pero es un poco para que no se duerma, no se, no se pierda. Pero es, es la problemática que está entonces de fondo. El convenio 169, como decíamos, es pionero y delimita entonces esos dos sentidos, en dos artículos: la obligación de consultar todas las medidas que afecten a la vida de los pueblos para llegar al consentimiento y el acuerdo y que sea consulta, sea en función también de delimitar los procesos y los planes de desarrollo. Pero, como decíamos, y esto era lo que me importaba de la pequeña reflexión que les presentaba al inicio, también el mismo sistema internacional de derechos humanos se ha dado cuenta de que esa enunciación, más que general, también es incompleta. Entonces, el proceso de las declaraciones, a mí me gusta pensarlo, también como un proceso de creación de derechos y un proceso de reconocimiento global de la legitimidad ética de la demanda que se está pensando como condición de posibilidad de la demanda jurídica. O sea, del derecho moral a tener un derecho jurídico. Dentro de la declaración del 10 de junio del 2000, aquí me equivoqué, no es 2017, es 10 de diciembre de 2007, ahí fue una error de mi parte, ya hay más artículos que hablan del tema el artículo 10 que dice que nadie podrá ser desplazado de su territorio ¿por qué es importante que se enfatice la noción de tierra y territorio? porque la instrumentalización y el uso que las comunidades han hecho mediante este proceso de apropiación de los instrumentos jurídicos del convenio 169 ha sido fundamentalmente para la defensa del territorio no sólo de la tierra como el espacio físico que habitan, sino del territorio como el espacio físico y simbólico que permite la reproducción de la vida biológica y la vida cultural de las comunidades. Entonces hay una necesidad en las declaraciones de enfatizar ese uso instrumental que se le da al Convenio 169 para la defensa de las condiciones de vida ligadas a la defensa del territorio. En el 18 solo elegir los que hagan en la consulta, y habla del derecho a la participación y la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a los derechos por, conducto, por su conducto o por conducto de sus representantes libremente elegidos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. El Estado celebrará y consultará y cooperará de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. ¿Les llama la atención algo de esto? Participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos. en lo que pueden adoptar ajá, como si estuvieras ¿O se te están diciendo que puedes participar para algo al que estás obligado a tener eso que yo sí, o sea, aquí el primer problema es entonces, ¿qué estamos entendiendo por derecho? ¿no? Ah. ¿cuáles son los derechos de los pueblos? ¿el derecho a la consulta? o sea, que les pregunten siempre todo ¿el derecho al territorio? ¿a vivir en un territorio? ¿a la lengua? ¿Sí? ¿Qué relación, y aquí es una hipótesis que yo tengo, pero me parece muy importante en función del debate que voy a...